No es fácil para mí estar dándole explicaciones a nadie, pero lo que sí les voy a dejar claro es lo que ha sucedido en estos días de carnaval, que me he sacado foto con una persona que yo recién estaba conociendo y, eh, bueno, resulta de que ha tenido un pasado muy frustrante y muy duro para él, pero hay que respetar eso. Yo soy una persona muy humilde, Graciela Novasky se saca fotografías con quien sea y no le ando preguntando, oye, ¿quién sos vos? ¿cuál es tu pasado? ¿qué hiciste? No. No, no tengo por qué hacer eso, porque yo no soy nadie para poder juzgar a nadie. Todos tenemos un pasado oscuro en esta vida. Así como yo puedo sacarme una fotografía con un empresario súper millonario y quién sabe qué ha hecho de su vida en su tiempo pasado. Entonces... Nunca voy a decir no a alguien que me pida una fotografía, sea una pastillera, sea un albañil, sea un empresario, sea dueño de todo Bolivia. No me interesa. La persona que me pida una fotografía, yo como Graciela Novaski, humilde que soy. Entonces yo, como Graciela Novaski, siempre me voy a sacar fotos con quien me lo pida. Sin preguntarle quién es, sin preguntarle qué hace, sin preguntarle absolutamente nada. Yo no califico a las personas por su nivel social ni por su pasado oscuro, yo califico a las personas por su presente y por quienes son y por los que han logrado hasta el día de hoy así que les pido por favor de que olviden este tipo de cosas olviden y cambien su manera de pensar porque esto, esto es por lo que ustedes no son felices y tienen que destruir la vida de los demás y la reputación de los demás dedíquense a su vida y a salir adelante por, por sus propios méritos no destruyan la vida de los demás. No apaguen la luz de los demás para poder brillar. Sean auténticos, por favor. Dejen de querer apagar mi luz para poder brillar. Yo siempre voy a ser una persona humilde, una persona sencilla de corazón y una persona muy honesta que nunca va a callar lo que tiene que decir. Y ya que todos ustedes se están cuestionando algo que no saben, tengo muchos amigos que han cometido cosas terribles en esta vida y están en la calle como si nada. Así que no cuestionen.